de un árbol oh, yeah, bueno, detengo, favor, me... ok, Betzabel Delgado Carrasco pregunta, ¿qué crees que tienen que tener una ciudad para decidir quedarse en ella? en particular creo que la gente es muy importante, las ciudades son espacios espacio de tierra y sin la gente no son mucho la cultura, la comida estas cosas hacen que me den ganas de quedarme en algún lugar me intriga Canadá, me gusta mucho verla Camilo Aburto pregunta ¿Cómo mantener la motivación constante? ¿Algunos tips? Mira, hay que entender que la motivación viene de un estado intermedio donde parte la inspiración y la acción. Entonces, primero hay que inspirarse para motivarse y después tener acción. Todo lo que se al respecto. Valeria Aguilera ¿Cómo manejas el tema del estrés? Eh, Es que no soy el más indicado para hablar de cómo manejar el estrés? Conozco harto del estrés pero no lo sé manejar, eh, mmm, simplemente cuando me estreso, eh, eh, como que me congelo, por eso dejo de hacer ciertas cosas. Todas las veces que me he saltado episodios en el blog es porque me he sentido, de alguna otra forma, abrumado por el estrés. En el latín el estrés significa estrechez, y creo que es una muy buena descripción de cómo se siente el estrés. Se dice que hace mal para la salud, pero otros dicen que hace mal solo si crees que puede hacerte daño. Que es solo la manera del cuerpo de prepararte para un desafío. Al menos eso dice Kelly McConaughey o como se llame. Eh, lo cierto es que es una condición mental por una sobrecarga de exigencia. De hecho, estrés en inglés significa fatiga, y se refería al material. La razón por la cual puentes, casas, autos, colapsan. Sí, colapsan. En mi primer trabajo había un front se despegar del computador solamente por cuatro razones. Porque era hora de almorzar, porque era hora de salir, porque tenía reunión, o porque me estaba ayudando a mí, mis cosas. Era una máquina de producción masiva, pero nunca lo vi preocupado. Lo vi cansado, tal vez. Y, y sabía que tenía algunas preocupaciones pero nunca nunca lo vi estresado. En cambio yo, hacia harto con mis compañeros, eh, veía en las redes sociales, estaba metido harto en eso. Al final del día no avanzaba ni un nada y en la noche, pucha, me preocupo, lo cual dormía mal. Al otro día llegaba cansado, me distraía fácil y así. Uh, yo me termino estresando porque creo que no hacer eh, es un fracaso y en verdad puede ser. Pero tengo que entender que eso es una creencia. Nosotros somos dueños de nuestra creencia Hay algunas creencias que son muy útiles y otras solamente no hacen daño Valeria, no sé cómo manejar el estrés, pero esto es lo que voy a hacer para empezar a manejar esto primero voy a actuar a pesar de la emoción no hacerlo todo, pero no dejar pasar lo otro que me he dado cuenta es que no sé decir que no es importante decir que no a otras personas, pero también decirte que no a ti mismo y lo otro es estar siempre revisando mis creencias tratando de desecharme de las creencias inútiles solamente quedándome con las que son útiles. En resumen, esto se trata de aceptar una realidad que no te gusta y dejarla ir, es hacerse cargo. Y Camilo, es, es verdad, te dije que la motivación está al centro entre la inspiración y eh, la acción. En realidad este es un círculo virtuoso, es lo que llama Mark Manson el principio de la acción. La acción también genera más inspiración lo que te motiva, y como buen círculo podía empezar en cualquier punto. Haz algo no importando qué. Solo, solo un poco. De poco te vas inspirando y vais a hacer que esta rueda empiece. Que básicamente lo que hice yo con este capítulo. Creo que se me van desvelando los objetivos para este año. Y sigue habiendo mucho trabajo. Nos vemos el viernes. Y disculpen por este preguntarle al árbol tan raro. Han sido tiempos raros, muchachos. Han sido tiempos raros. No agradezco nada porque creo que este vlog saldrá el sábado. He estado muy estresado así que voy a darme esa licencia. Yo estoy tan licencioso que estoy excelente. <gasps>